Ahora sí, parte de lo que fue la impactante marcha, la verdad que para ser un día sábado uno pensaba que iba a ser más testimonial. Fue impactante el nivel de participación y sobre todo el nivel de movilización que tienen las organizaciones sociales en Neuquén Capital. Estamos hablando de casi 15.000 personas que el 9 de julio salieron a la calle a repudiar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la implementación de los planes de ajuste y esto de hablar a través del Ministerio de Economía siempre a las clases poderosas. El gobierno de Alberto Fernández que se ha transformado de manera paulatina, este, pero indetenible, en alguien muy fuerte contra los débiles y muy débil contra los poderosos. Thank mm -hmm. you.